Señores, las personas están activas. Sin mascarilla. Sin mascarilla. Sin ya, ya, ya. ya estamos esperando el video por ahí. Atención video. SFM, atención SFM. Don Miguelo anunció en sus redes ayer que viene concierto gratuito, un concierto gratuito. Don Miguelo va a cantar. Para su pueblo de San Francisco de Macorís, totalmente gratis. Cuando pase esto. Cuando pase el COVID. Cuando, Cuando pase el COVID. el COVID. Cuando pase el COVID. Ya, ya estaba él, Luis. Tirándole, tirándole, tirándole por ahí a, a la mujer y de mira mi amor, prepárate. Sí. que Nos vamos Don bien. a Miguelo. Miguel, Miguel. No. Es gratis para, ¿Qué es grano, está hablando? para Entonces. Va a comprar el flor y frío, frío. Sí, frío, frío, sí. Entonces, Don Miguelo. Don anunció, ¡Miguelo! Anunció un concierto gratis. Un apoyo, Chana le dio a Don Miguelo, ¿eh? ¿Eh? Chana. Un apoyo le dio. <risa> Entonces, eso está sumamente interesante. Eso va a ser un concierto sumamente masivo. Que yo creo que va, ello va, a, ser, va a ser donde. Eh, ¿Cómo es? El, aquí, aquí hay dos sitios para hacer concierto. Está inespre. y está donde se hizo el Concierto no no, de Romeo. no caben. El Concierto de Romeo. No caben. Él lo dijo que va a ser para, para todo el público y que venga de, de otro sitio. El, parqueo, el parqueo, del del parqueo del Estadio. Parqueo del Estadio sí puede, de, pero vienen demasiada gente. sí ahí fue que vino Romeo? Sí, ahí fue que vino Romeo. ¿Dónde es Rome? sí, vino y y a, es gratis, es gratis. La, ya estaban sentados la gente viendo a Romeo. Sí, iba a, estar la, sí. a la, subiendo el tanque. Allá sentado estaba. Creo, ah, eso sí, necesitará Miguel una, un patrocinio. Una empresa que, que asuma el concierto. Claro. ¿Un mm. Ellos aparecen, el ellos aparece, ¿no? el son Este empresario nos mandar cosas así Eso pero, es igual que nosotros los feature, que Nosotros vamos a ver sí, amigos que se van a hacer 50 mil. Sí. Porque son amigos tuyos. Mucho, lo que yo te voy a pedir en el aire es... Tú hasta, tú a estar ahí, Néstor, seguro en el tarima. Eh. Eh. Néstor tiene que es estar bueno. obligado... Atención, qué bien que pusieron esa foto así. Qué, qué bien pusieron los cuatro así. Dios. Neto tiene que ser el animador no, no. número uno. Néstor tiene que ser el, el animador oficial. Años, años. No, no. No, no, no, Tito Pau. Tito Pau de los mío, No, no, no Tito Puey, de los míos. Cuidado con Tito Pau. Atención, Tito Pau de los míos. Cuidado. El animador Atención. oficial. Del concierto de Don Miguelo tiene que ser Neto Flow. Porque Neto Flow fue el que cogió su lucha ahí afuera. Oh, yeah. Se tiró su marcha, se fajó y parcó una confusión en un hombre que no escuchó bien Don Miguelo. Y la gente se burló de Neto Flow. Por eso, eh, Don eh, Miguelo... Hecho, hecho por unos amigos. Por ese que sabemos quiénes son. Sí, ellos, como, sí, sí. como decía Don Miguel antes, no, ellos, ellos saben, saben quiénes son, son. <risa> señores, miren. Entonces, miren, le voy a decir algo. El animador oficial de ese evento, de ese evento no puede ser el doctor. diga que no me van a diga a mí a traerme doctor para acá. Vi que hay nahuero. Pues me no. Pueden venir compartir en el VIP todo. Eh, vamos a estar ahí. No, puedes, no, a, ¿pero no puede ligarse un Remy de Sin no, Macarilla. No no no no, no, no, no, no. No puede ligarse Remy Ay, sin no, Macarilla. No, no. Estamos hablando, Neto, de la parte de animación eso, del evento. Mira, mira. mira, eso. mira, mira eso. En la parte de la animación del evento, Neto, tiene que ser el mira. animador oficial. Mira eso no se puede ni pensar. Neto, en flow. Eso Mira, ¿Cómo que no, Neto? No ¿Cómo que no? Si sí, se amigo. anunció el concierto. ¿Pero qué? ¿Cuándo? Pero sí. habla, habla, llama a las autoridades, toma, llama. ¿Dónde se puede aglomerar personas? Pero él dijo cuando pase el COVID. ¿Cuándo va a pasar? ¿Tú, tú, tú viste Mira, es de 45 45 que vamos a ver. ¿Tú no viste 45, el boletín? 45. ¿Tú no viste el boletín? ¿Los últimos boletines? ¿Eh? ¿Eh? 45, 45 más, 45. Un, un año y medio. ¿Tú no ¿no viste el boletín? Ahí? Está reduciéndose. ¿Eh? No a ver, importa, es 45, 45. No importa que haga uno. Pero esto tiene que ser el animador. No me busquen ni al Bravo. No me Ahí busquen va. a Tito Power. No me busquen al Doctor. El no Bravo, me busquen a... El más? Bravo. El Bra... ¿Qué más? Otro animador. ¡Ah! Dije que vea a Brea Fran. Dije que venga que Nueva York. Brea Fran. Dije que... ¡Ah, sí! Porque vea a okay. Brea Fran. Ok. Dije que venga a Brea Fran. que... Ahora viene el lío. Ahora viene el lío. ¡Vámonos con estos five Porque ya tenemos el tiempo. Estos son las cinco canciones más relevante de SFM, según nuestra analítica. Eh, lo vamos a publicar en el Facebook de Netoflow, en, en mi resto personal para que ustedes lo vean. Así que, nada, este es el Top 5 de los cinco urbanos. Vamos allá.